En el 2012 me topé con el nombre de Pablo Emilio Escobar, responsable de haber cometido algunos de los delitos más atroces en Colombia. La vida de Pablo Escobar quedaría marcada como la historia más sangrienta del narcoterrorismo, rodeada de drogas, crímenes, atentados, relaciones corruptas con la policía y con el gobierno. Pero junto a Pablo estaría el supuesto sicario más temido del cartel de Medellín, un hombre cuyo relato se encuentra repleto de múltiples contradicciones a quien el mundo entero conocería como el Chino Millán. Quédate al final para descubrir lo que ha pasado con el Chino Millán, el sicario que afirma haberse convertido en pastor, no es nada más que una completa mentira. ¿Qué pasa La historia empieza desde los seis años cuando Pablo no era un narcotraficante. ¿Quién fue el Chino Millán? John Henry, el Chino Millán, comenzó su dramática historia en un barrio muy pobre de Medellín. Como hijo no deseado, su padre desapareció al enterarse de su existencia y su madre, cuando se vio en esa situación, intentó hacerse un aborto, pero este aborto falló a los 8 meses. Cuando nació Millán, fue regalado a su abuela, quien lo crió con muchas carencias. Su dieta básicamente eran frijoles y arroz, o arroz con habichuela como le dicen en otros países. Creció en el barrio más violento y pobre de Colombia, en un entorno social oscuro. Conoció el hambre, el dolor, la crueldad y la poca empatía hacia las personas. Fue testigo de cómo sus amigos y gente de barrio hacía lo imposible para poder subsistir y cómo los chicos se prostituían por un plato de comida porque me acuerdo de algo todos los días cocinaban arroz y frijol a veces frijol y arroz y cuando mejor nos iba nunca me olvido nos daban frijol, arroz y proyecto de gallina proyecto de gallina para el colombiano de huevo frito mi hermano Desafortunadamente, el chino Millán seguiría por un peor camino, ser parte del crimen organizado. ¿Ah? Tremendo. Fue líder de los Tesos, un grupo de niños y jóvenes que trabajaban para el cartel de Medellín. Sus primeros pasos dentro de la organización delictiva fueron realizar mandados y lavar autos y motos para Memo Ochoa, uno de los líderes de este momento. Al poco tiempo, Escobar reemplazó a Ochoa y se convirtió en el capo del cartel, gracias a una famosa producción de la cocaína escama de pescado, la cual poseía 93% de pureza. Esto le permitió amasar una fortuna de más de 7 billones de dólares Según Millán, Pablo descartó su fidelidad, valentía y frialdad y lo nombró como jefe de los sicarios del cartel, otorgándole más de 20.000 personas a su servicio. Es este cuerpo de seguridad era más riguroso que el des... que el des... Que el del mismo presidente Tremendo En ese preciso momento El chino Millán sintió que fue tocado por Dios Y le agradeció por el milagro rezándole como forma de agradecimiento le dijo que cambiara su vida y sería portavoz en el mundo entero, con el paso de tiempo Millán creó una organización llamada Vida Max y empezó a dar charlas en distintas cárceles del mundo afirma ayudar a muchos jóvenes que están pasando por situaciones de extrema pobreza, hambre y necesidades de todo tipo, hoy en día el barrio en el que él decía que era el más violento de Medellín, hoy es un barrio de paz después de hacer pública su historia la polémica no tardó en manifestarse. Y hubo gente quienes cuestionaron por qué un asesino estaba dando testimonios de fe, en lugar de enfrentar una condena por todas las muertes y negocios sucios realizados. Pero a medida que el chino Millán se volvió más famoso, su autotestimonio en el que narraba su relación con el cartel comenzó a perder credibilidad. Mientras el chino predicaba, los medios de comunicación comenzaron a investigar y comparar todos los testimonios y anécdotas que Millán narraba y se dieron cuenta que en muchísimas cosas los tiempos de los relatos, personajes y lugares no coincidían con los de la policía y diarios que aquel entonces revelaban. Para empeorar las cosas, la familia de Pablo Escobar afirma no conocerlo y el sicario más famoso de Escobar, Popeye, tampoco sabía quién era él. Él se vende como como un chino millán. Él habla con, pues, con un poder de convicción y como si fuera el socio de Pablo Escobar, pero eh, lo que dice él el 90% es mentiras, Pues realmente son sicarios de papel. Tras responder de manera distinta las mismas preguntas. Me río, me río porque yo lo vi en persona. Millán se volvió incapaz de seguir su propio cuento. Repasemos las mayores incongruencias del pastor. Hay personas que dicen, mira, lo que pasa es que cuando hablamos de asesinato, en Colombia no podemos atribuirle al chino Millán 800, 900 mil asesinatos, porque somos un sistema que, por cierto, es lo que valida el poderoso cartel de Medellín. Hay estadísticas que dicen 800, 3000, hay gente que dice que fueron 50 mil homicidios en la década de Pablo. La primera y más grande de todas ellas es que todos los sicarios del cartel provenían de Antioquia. Pese a ello... Millán afirmaba ser del Valle de Cali, donde se hallaba la competencia Directa de Escobar, por tanto Nunca habría podido ser parte de la Organización de Pablo, la segunda Gran mentira del chino, es que Escobar Nunca le habría otorgado un gran cargo A un niño sin experiencia como sicario Además, Millán decía ser el Segundo hombre más buscado del cartel No obstante, los carteles de recompensa Buscaban a Pablo Escobar Gaviria Y Gonzalo Rodríguez Gacha Entre otros asociados, pese a ello El nombre de Millán, no se haya presente en ningún cartel. El chino también asegura haberse sido una de las personas en haberse puesto en contacto con Escobar, mientras Pablo era buscado por la, DEA, por la DEA, el bloque de búsqueda, la CIA, el Ejército Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y el grupo paramilitar Los Pepes. No obstante, es imposible que esto haya sucedido, ya que Millán se encontraba en los Estados Unidos en la misma época en la que ninguna persona conocía el paradero de Pablo Emilio Escobar. Por otra parte, Millán decía tener códigos y no matar a niños y mujeres, pero como hemos visto en las series de televisión y las noticias, los narcoterroristas no les interesan a quién deben matar. Así hayan niños, mujeres y ancianos involucrados con tal de cumplir sus objetivos. En algunas declaraciones, Millán afirma haber matado a su primer víctima a los 12 años. Sin embargo, en su auto -narración, dice haberlo dicho a los 13 años. Según Millán, la víctima más poderosa que su jefe había sido ejecutada en un estadio de fútbol a quemarropa. Y fue mi primer homicidio en un estadio público. ¿Y cómo tú lo mataste? Bueno, un disparo a quemarropa hermano no obstante jamás hubo una noticia ni archivos que corroboran la veracidad de estos hechos. El chino Millán decía ser miembro de un grupo de sicarios conocido como Los Tesos, quienes eran los supuestos asesinos más bravos del cartel. Pese a ello, ninguna persona afirma conocerlos. De acuerdo a las investigaciones de la policía, los grupos de sicarios más famosos de la época habían sido Los Magníficos y Los Nachos, y la banda más antigua y temida de Escobar, Los Priscos. El chino Millán afirmó haber tenido seis .5 millones de dólares por atentado. Sin embargo, en una entrevista en Centroamérica, confesó que ganaba alrededor de 10 mil dólares. También confunde la residencia de Pablo Escobar, llamándola la posada alemana. No obstante, esa hacienda era propiedad de Carlos Leder. En otras ocasiones la llama la finca Nápoles, en lugar de referirse como la hacienda Nápoles. Según su testimonio, Millán afirma que la propiedad de Escobar se encontraba en Freudonia, Antioquia. Pero la verdadera hacienda de Escobar se encontraba situada en el municipio de Puerto Triunfo, a unos 115 kilómetros de distancia. Queriendo dar más detalles de la hacienda Nápoles, ha mencionado que afuera de ella se encontraba una estatua de John Lennon hecha en 24 kilates. Pero en realidad, dicha estatua pertenecía a la posada alemana de Carlos Leather y se hallaba tallada en bronce por el escultor Rodrigo Arenas. Los seres humanos son capaces de decir cualquier mentira con tal de volverse Famosos y sacar provecho económico. Desafortunadamente, las mentiras del chino Millán no han hecho más que causar daño a sus seguidores, quienes decidieron confiar en la palabra de este supuesto sicario, que tras una vida delictiva eligió convertirse en pastor. Es por eso que sus múltiples contradicciones prueban que es una persona en la que nadie debería depositar su confianza. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para ver más contenido así de fascinante. Si has visto al chino Millán alguna vez en persona, quiero que dejes tu experiencia en los comentarios. Si crees que estoy equivocado con lo que te estoy diciendo, también dímelo en los comentarios. Mi nombre es Christopher Meneses, nos vemos hasta la próxima. Y esto fue extraordinario. En una semana recogimos una ofrendita de 350 mil dólares.